Aquí les traigo un nuevo capítulo de Isei, el despertar del dios de dioses. Por favor si les gusta el video, les invito a suscribirse, me ayudarían mucho, y por favor dejen su hermoso like sin más preámbulos, vamos con el video. Matsuda, pero Rías si tú no eran novios antes. Si sí, es cierto que éramos novios, pero como les conté, estoy muerto para ellas, así que pude formalizar su relación con quien desee. Habló el castaño ahora con una sonrisa. Motoama. Ya veo, pero eso no quiere decir que ella te olvide fácilmente, como si nunca hubieras existido. Jeje que es cierto, no todos me olvidaron, ustedes también tienen que formar su ámbito sus clan. Matsuda. Maldito Isei, ibas a decir que somos pervertidos. Motoama. Cierto, ¿cómo te atreves a difamarnos de pervertidos? ¿Qué? No lo son, dijo confundido el castaño. Los dos chicos se vieron y pusieron a pensar qué les había pasado. «Ya veo ustedes también perdieron la perversión, ahora son igual que otros chicos». Susurró el castaño, pero fue escuchado por ambos chicos. «Matsuda. Así que tú también dejaste la pervención. motoana No sé qué pasó, pero parece ser que dejamos de ser pervertidos. Si es así entonces sabrán elegir a las personas adecuadas para su clan». Pasaron 60 minutos desde que empezó la prueba, ya cumpliéndose con la hora establecida, todos los alumnos salían al receso, los tres nuevos príncipes, descansaban tranquilamente hasta que llegaron varias siluetas, todas mujeres. Chica 1. ¿Podemos comer jun juntos? Habló la chica sonrojada. Chica 2. También venimos a invitarlos a un karaoke. Chica 3. ¿Podrías tener una cita con conmigo? Chica 4. No. Tenga una cita conmigo. Chica 5. Es este, uno de ustedes puede acompañarme al karaoke. Chica, etcétera. Todas querían salir con uno de los príncipes, otras ya lo empezaban a desnudar con sus miradas. Esto era notable, ya que las chicas tenían un fuerte sangrado nasal. Por favor, alguien que me salve. Pensaron los tres al mismo tiempo. Con eco. Buchou. «Hay tres nuevos estudiantes, que parecen ser el centro de atención de todas las chicas», habló con eco muy exaltada por estar cansada de tanto correr, Rías. «Vaya vaya, ¿a qué no no quieres ir a presentarte?» dijo Rías con voz pícara. «Será en otra oportunidad», contestó la pelinegra, pero pensaba. «Claro que no lo haré, no traicionaré a Issei como ustedes. Rías. «Vaya no. tú y se aún no tienen novio, sería una buena oportunidad», habló Rías como si fuese una orden. «No será necesario, pronto regresará Milisei», pensaba Akeno. «En otro lugar terminará por fin las clases», pensaron los tres al mismo tiempo. «Chicos vayámonos rápido, antes de que las chicas nos vean», dijo el castaño. En la mansión de Isei, Rosuíse y Margaret esperaban impacientes al castaño, mientras los hombres solo veían con diversión tal acción de las chicas, de pronto se vio a tres siluetas, quienes saludaron con una... ¡Hola! Rosueise y Margaret se lanzaron para abrazar al castaño. Isei. ¿Por qué tardaste tanto? dijeron ambas para luego tumbar al castaño. Matsuda y Motoama sentían envidia por su amigo, mientras que sus guardias, sentían admiración y respeto por el castaño, por tener dos bellezas como prometidas. y luego de sofocarse del abrazo, que le estaba quitando el aliento, habló. «Yo igual les extrañé, pero ¿no creen que exageran un poco?» Preguntó el castaño. «¿Cómo que exageramos?» Dijeron ambas con una sonrisa, que contradecía con la aura que emanaban. Hice y al ver que sufriría como nunca, aprendió a nunca más contradecir o hacerla enojar a una mujer. No no, lo dije sin pensar, también les quería preguntar si querían acompañarme a una fiesta como mis parejas. Habló el castaño a tiempo, lo último que dijo, le salvó de una muerte segura. Rosue hice. ¿Para cuándo es la fiesta? Preguntó la albina, dejando de emanar la aura que prometía dolor, pasando a un sonrojo. La fiesta será, pasado mañana, se apresuró a contestar el castaño. Margaret, ¿estás seguro de llevarnos? Van a haber chicas que querrán bailar contigo. Dijo la pelirrosa un poco triste. Ise y solo se limitó a abrazarlos a ambas chicas, quienes se sonrojaron como un tomate. No me arrepentiré de llevarlas como mi pareja, además si están preocupadas por Rías, ya no siento nada por ella, yo prefiero un millón de veces a las personas que me aman de verdad. Habló el castaño, para luego recibir un beso de Rosweize y Margaret, Matsuda y Motoama maldecían por lo bajo, la suerte del castaño, por otro lado, sus guardias del castaño sentían más admiración y respeto. En otro lado, exactamente en el cielo. «Gabriel, tienes que comer o te enfermarás», habló Michael, tratando de que su hermana coma algo. «No quiero, ustedes dejaron morir a Isei, contestó Gabriel con lágrimas en su voz. No pudimos hacer nada para evitarlo, gracias a Ise y estamos aún con vida, y de seguro que a él no le hubiese gustado verte llorar. Habló Michael, con tristeza en su voz. Tienes razón, pero, algo me dice que Issei aún está con vida, Contestó la serafina Gabriel. Sí, yo también tengo esa sensación de que Ise y aún vive, creo que Issei está con vida, después de todo es el gran emperador rojo. Dijo Michael convenciendo de que su hermana comiera. En el inframundo. ¿Cómo puede ser posible que Saddam esté libre? Se supone que fue sellado anteriormente. Habló Sirzechs con molestia en su voz a la vez preocupación. ¿Qué tan poderoso es ese tal Saddam? Preguntó la peliplata. Es considerado el quinto más poderoso de todo el mundo sobrenatural. Contestó Sirzechs. Graifi estaba sorprendida por tal revelación acerca de Saddam. Ahora sin Issei, no podemos enfrentarlo libremente. Habló el pelirrojo. ¿Qué tiene que ver Issei con todo esto? Habló enojada la Peli Plata. Lo siento, Issei no tiene nada que ver en esto. Anteriormente, antes de que el dragón rojo y blanco fueran sellados, pelaron junto a Dios para sellar a Saddam, es cierto que el dragón rojo y blanco al igual que Dios, estaban agotados después de que se enfrentaran entre ellos. Contestó el pelirrojo muy nervioso, pues bien sabía que su reina se había encariñado o algo más con el castaño. La peliplata estaba aún más sorprendida por tal información. Ahora lo que me preocupa es: ¿cómo salió de la dimensión donde se encontraba sellado? Habló el pelirrojo con pesar en su voz. ¿Pero quién fue el quien te informó sobre el regreso del ser más fuerte del mundo? preguntó a su reina y esposa. No sé, yo me encontraba flashback inframundo lugar específico mansión Gremori, una peliplata se encontraba caminando sobre el pasillo pero fue interrumpido por un círculo mágico quien de pronto apareció al lado de los oídos de la peliplata hola graifia san cómo te encuentras habló de repente una voz misteriosa quién eres y cómo me conoces habló la peliplata «No temas, no te haré daño, solo vine a informarte de todo lo que ocurrirá, lo siento por no poder responder tus preguntas, pero pronto nos encontraremos», contestó la voz misteriosa con una sonrisa, en lo último dicho. La peliplata aún no asimilaba la conversación. «¿Qué información?», preguntó la peliplata, para luego ser informada por el misterioso personaje. «¿Quién eres y por qué me avisas, sin pedir algo a cambio?», replicó la peliplata. «Por esta vez, solo te puedo decir mi sobrenombre, bueno se me conoce o acaban de conocerme como Erling. sobre mi sobrenombre puedes preguntarle al clan de Rías Gremory», contestó con burla el castaño. «¿Qué tiene que ver Rías en todo esto?», preguntó fastidiada de la peliplata. «Tiene mucho que ver, Graifia-san», contestó con burla el castaño. «Podrá que Isa y le cuente todo a Graifia». ¿Podrá Graefi saber la identidad del misterioso personaje? Todo esto y más en el siguiente capítulo de Isei, el despertar del dios de dioses, bueno me despido Ah me olvidaba informarles que aún no mandaré saludos Mandaré saludos después de que haya ganado un poquito más de fama No me odien Odien a mi celular, que se pone bien pendejo, y no me deja avanzar con la teoría bueno adiós, y no olvides suscribirte si eres nuevo, y denle manito arriba a todos mis vídeos.